Señores, también, vamos a ver una información de los gigantes. Tenemos ahí la imagen del rostro. Mándelo para allá para nosotros eh, informar a la población también que venimos duro esta semana de nuevas integraciones. Hasta Villalona viene duro. Semana ya. del 22 venimos al 28 duro. de diciembre, de noviembre, perdón. Ahí está la Villalona. Amable. ¿Eh? <risa> Entra en el equipo en el mes de noviembre, los gigantes del Cibao. Ahí está José Sirí. Miguel del Pozo. no Con la bomba, Luis, nos vamos. Después vamos que a el... ver, vamos claro. repetir. Atención vamos. allá. Nuevas integraciones de la semana del 22 al 28 de noviembre, los gigantes del Cibao. Entra José Sirí. Miguel, Miguel del Pozo. John Romero. Luis Perdomo, Domingo Tapia y Ryan Guzmour. <risa> <risa> ahí está, vamos a ver la imagen, velo ahí, ahí nuevas no integraciones de los gigantes del Cibao. Qué sí, más lindo en grande, mira. Sí, así es Camila, esperemos que no llegue Camila Vamos a llegar temprano en miércoles. Claro. Ma mañana, oíste. Oye, flaco, y que si era para acabarme, no debiste saludarme. Oye, <risa> flaco. Dice saludo así. No, pero imagínate. Eso así lo, no me saludó yo un, un día. Caras, no. no, porque tú no, porque tú me has comprado cena. Eh, bueno. Si tiene cuarto, compra lo que sea, pero ese sí, muchacho hay, no quiere nada. Bueno, sí, cuatro, mañana, entra, ven, ven, mañana, ven, mañana entra José iría entonces, a Su debutar marido, con los gigantes. Claro. Bueno, miren. Déjame ver, que yo tengo algo aquí. Dame, miren, señores. A ver si, si los muchachos me ayudan. niña! <risa> Miren esto, señores. Miren esto. El Ahí. otro nombre, Pinto. Miren Mi marido, esto. Claro. Mira la emoción que tiene en <risa> Bueno. <risa> <risa> <risa> <risa> Está. <Bueno. risa> mira, mañana, ma mañana yo creo que ella va sola con la cámara y el micrófono a, a grabar mañana. No, ya voy temprano <risa> Pero, Mañana. Yo espero que sí. no asare el equipo porque así mismo cuando usted te acuerda cuando llegamos ¿Ah? a, a no, Nelson no, Cruz, pero no, espera, no, no, no, no, no. Que los Tigres cuando van a Grandes no, Ligas, no, acuérdate. No me hable de acuérdate eso. cuando Nelson no, Cruz. No, yo los tigres, Oye lo que dijo ese señor. Oye, oh, yeah, pero que no, no no, no Neto, que le están dando mucho aleluya. Acuérdate cuando anunciaban a Le están dando mucho aleluya. Acuérdate cuando se anunciaba Nelson Cruz, cuando se anunciaban los Tigres que venían, que no la pasaban del cuadro. Era una decepción, entonces no es con nombre, vamos a ganar y pues los tigres. Ay, ahí. Ay, ay, tengo mi experiencia yes. que tú en la pelota. Ey, tú, que no me hables Tengo más experiencia que tú en la pelota. ¡Ay, yo estoy, ay, yo, ay, yo ay Dios mío! Yo mí. ¡Oye! <ríe> Y eso, amiga, y, la, y, y eso es irla, Lo, lo tiran cuando no van a Grande Liga y, y vienen aquí y le dan tanta aleluya, no la pasan de cuadro y yo tengo experiencia con eso. Pero mi, no, yo, yo creo que no va a pasar con Siri, porque Siri. Bueno. Bueno, ay, no te vayas, no te, no te vayas. Abre ay, la puerta, güey. Ay, Dios mío. Qué celo, señores. No, por eso no se puede meter uno en nuestras relaciones. Eh, no, no se puede meter. No se puede meter en esas relaciones. ¿Eh? No, no, no, no. Pues dice que Siri no sirve ahora, después, ¿eh? Porque está celoso de esta muchacha. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es esto? No, no, camina, tiene. No, no, camina, tiene. No no, no, no, no, no, que está bien. No, no, camina, tiene. Abre la puerta. Espérate, camina, tiene. Abre la, que la poner puerta. la cosa clara aquí. O con Enge o con el pelotero. ¿Eh? así no, Villalona no está aprovechando el momento de la situación oye Villalona ¿qué? ¿Eh? <risa> suéltala bebé, eh, eh, adiós ve que hay problema, entonces tú la quieres agarrar ahora no, no, pero yo lo que siento está bien que tú dijiste eso, pero yo lo que siento es que tú decidí no hablar vacía para que ella declaró no, el amor yo, no estoy por eh. diciendo, yo no estoy diciendo yo estoy diciendo una realidad neto pero que ese muchacho los batea pelotero, él batea mucho Nelson Cruz le daba durísimo cuando lo anunciaron mucho. aquí cuando, cuando lo anunciaron aquí no, yo no, no, no, no. no estoy una vaina, una pampa y rayo. la vaina, va, no. la cuestión ¿Tú ¿tú eh, tiene eh? que haber disculpas no, pública yo dije no, una, no, no, yo no. dije una realidad yo dije una ah, realidad pero que tú estás celoso los peloteros se achochan no Camila tiene que decir también si él tiene derecho a su celo o no porque ya me estoy cansando de esta baile, de estos dímes y direte. Claro. O tan o no tan. Porque en el play es otra cosa. Que va, está bien, que va a estar ya. Y si. No, no, no. Resuelve, no, bien no, bien. no, discúlpame, Camila. ¿Y por, y, la, por, ¿Y por qué? Pero yo no le dije eh, nada malo a ella Camila. Ya le molestó, ya le molestó. eso. Yo dije, eh, y... Camila, eh, no le dije nada malo a Camila. Mándala a buscar. No, no. No, no, no, no, no. No, ya, ya está no, lejos ya. No, yo verdues, no, yo ya. no, repite conmigo. No, repite conmigo. Es que yo le dije nada malo, Camila. Repite conmigo. Dime. No. Discúlpame, no, no, mi amor, no, no, por favor. No, no, no, <ríen> no, no, no ¿cómo Porque ahí tú le faltas sí, de, de respeto a ella. Y ella dice discúlpame, mi amor, cuando Ella está en la puerta. Y ella cuando pone su huevo. No, no, no, aparte. Y ella cuando pone su huevo, dice. No, no, aparte de romances ella cuando pone su huevo, ella cuando pone su huevo, Di, lo dice. Ella te disculpa de otra manera y tú sabes. ¿Cómo? No, no sé. Yo no estoy. Que fui al estadio y no me brindan ni pechurina ni nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Ah, sí? <risa> un maltrato. No, pero dile, dile Camila, no, porque. Es un maltrato. Ve a la vez que tú no, eres. No, Oye, Ustedes le compran entonces a mí. Oye, me no, mío. yo me gano eso yo. Y yo, yo no, no lo la gano? cubro. Yo la cubro a ella en cualquier no me situación. Gano. Y si, no, y si veo que la están manoteando, estoy ahí una vez. Yo me gano lo mío. Oye, <risa> tiene <risa> que decirle Camila. Mañana. No, no, no, no ahora <risa> para despedirlo todo junto. Camila, no, no, neto, por favor. Ah, no y cómo es. Ya además ya se fue ya. Eh, pero tiene que pedirle disculpas no, es que no. tú te puedes meter la... a comprar la taquilla de mañana. Mañana que le gusta Siri? Ay, ay, ay, pero lo sé. Que le vaya bien. Están encendidos, estoy encendido. Estoy encendido. Sí. Estoy eh, encendido. Estoy encendido. Eh, encendido. Eh, encendido? Okay. Eh, Buenos señores. Lo, lo.